¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos acá desde la comodidad de mi hogar llevándoles un nuevo capítulo de Ataque Directo Ley. Este ley que se ha vuelto tendencia en tercera división, en el cual estamos entrevistando jugadores que pasaron por la categoría, dejaron su huella, dejaron una buena marca, una buena impresión e incluso ganas de, de más. Quisimos eh, seguir viéndolos, seguir conociendo. Pero como hemos dicho, lamentablemente, eh, por una regla de cupos y temas limitada, de limitación de edad, la categoría no les permite seguir participando en tercera división A o tercera división B y empiezan a buscar otros rumbos, otras experiencias, otros trabajos, incluso estudios. Ya hemos tenido cuatro entrevistados, que eh, ambos, perdón, todos nos han contado sus anécdotas, sus vivencias, en qué están ahora. Vimos la semana pasada a Sebastián, que estaba dedicándose a la música, muy diverso todo lo que hacen, y lo difícil, entre comillas, que es despegarse un poquito de, de la competencia y quedar con la ilusión ahí, en, en, con ese sentimiento de que pudiste haber entregado mucho más y, y te quedaste con, con las ganas. El día de hoy, para, para conversar de eso, lo anunciamos en nuestras redes, fue eh, uno de los gestores importantes del ascenso de Escuela de Fútbol Macul el año 2017, cómo no olvidar ese golazo de, de mitad de cancha que hizo vibrar a, a toda la gente de Macul, eh, un hombre de, de una familia de, futbol, de futbolizadas, eh, sus familiares, sus hermanos ahí, yo siempre recuerdo su familia bien metida en la cancha, siempre era un agrado verlos jugar. Y el día de hoy lo tenemos acá en el programa, así que agradecerte por la disposición para nosotros y presentar a Francisco Pancho y a Ancabir. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bien, gracias por la invitación. Y nada, por aquí vamos a contar un poquito de, de lo que estoy viviendo y de lo que vivo. Así es, bueno, en las redes te veía bastante motivado, eh, comentando ahí lo que pasaba con el, con el tema de, de la edad. Fuiste uno de los casos emblemáticos en esa situación y obviamente vamos a ir comentándolo más adelante. Pero lo primero es que nos cuente un poquito cómo te encuentras ahora, cómo te ha afectado esto de la pandemia, si tu familia, entre comillas, está bien. Que nos comente un poquito cómo estás tú en la actualidad. Eh, ahora estamos bien, estoy bien porque... La pandemia que pasó fue, o que sigue pasando, fue complicado, ya que igual a mí me dio el virus. Eh, por el lado de la familia de mi polola, eh, estuvo medio complicado el tema. Por, por el lado de la familia mía, no, gracias a Dios, no, no ha pasado nada. Y eso pues. Así que estuve con el virus, eh, haciendo la cuarentena correspondiente. Y gracias a Dios ya me pude mejorar. Pues. Eso, bueno, es lo importante. Obviamente uno piensa que, que está lejano, pero... No, ni te imaginas cuando te puede tocar a ti, lo, lo importante es que ya, que ya estás bien. Pues, ¿cómo, ¿Cómo viviste esa etapa? Porque obviamente eh, me imagino que es algo totalmente nuevo, fue muy complejo. Que nos comentes un poquito esa, esa experiencia. Igual es complicado eh, vivir esa etapa porque es como que estás solo eh, en el sentido de que no pudiste abrazar a las personas que tú que amáis Por ejemplo, yo fui papá y no, no podía darle, abrazar a mi hija, tenerla entendí Entonces tenía que verla por, por el video llamar nomás y esperar los 21 días, que, que eso es lo que estuve para, para recuperarme. Es complejo sobre todo, sí, por lo que comentas tú, el, el, el tema emocional, eh, más como es un encierro, algo que no estábamos acostumbrados, siempre estábamos acostumbrados a tener una mayor libertad. Pero bueno, lo importante, como nos dices, es que ya estás bien, gracias a Dios, tu familia, la familia de tu de tu, señor, de tu polola, de tu, de tu hijita, que eh, nació hace poco, es, es lo importante en lo personal. Poncho, bueno, vamos haciendo una línea del tiempo en todas las entrevistas, y lo primero es partir que nos comenta un poquito cómo fue tu infancia, eh, si hiciste cadetes, cómo se fue gestando este camino en el fútbol. Mi, eh, mi infancia fue buena, eh. De, de chico comencé en el tema del fútbol, en el barrio, eh, donde eh, mi, mi club nací, eh, fue Las vías Las Palmeras, que en este tiempo ya no existe por, por temas mal administrativos. Pero siempre fui, de, como te digo, de, de chico, viendo a mis papás, a mis tíos, eh, como tú dices, que mi familia es futbolera. Entonces, siempre estuve dentro de una cancha. Y yo comencé a los cuatro años jugando a la pelota, entonces... Eh, de ahí que difícil que no hubiera con una pelota. Entonces siempre jugué, siempre con la pelota al lado. De hecho, eh, como digo, a mí no me gustaban los juguetes así como autitos ah, Yo con una pelota era feliz. ¿Qué? Entonces, siempre fue como eh, la pelota en sí. Ya. Eso, bueno, es una realidad que refleja obviamente el, mucho de, de cómo nace un niño que, a ver desde chico ya sientes amor, esa pasión ese apego por, por algo tan preciado entre comillas que es algo tan simple porque esa es la ventaja que, que tiene el fútbol a diferencia de otros deportes puedes hacer una, una pelota, un balón con cualquier cosa y te jugar a la calle no así como con otros deportes que necesita otros implementos, quizás por eso uno siente esa pasión y ese apego que aparte llega a barrios donde quizás no llegan otros deportes y como dices tú tu familia siempre estuvo ligada, ligada a eso Sí, exacto, porque, como te digo, yo, eh, cuando éramos chicos, que yo me acuerdo, mi papá eh, lo llevaba al parque y lo enseñaba a pegarle la pelota, a darle un pase, a hacer una pared. Eh, cosas que, eh, para un papá, yo creo que igual se siente orgulloso, y sobre todo un hijo que yo lo veía jugar, y en ese tiempo, cuando jugaba, eran primeras, eran buenos, pues eran canchas de tierra, pero alrededor llenamos pues. Era como si jugara hay una final, así, y... Y de ahí que siempre estuve en eso, dentro de la cancha, mirando cómo jugaba mi papá Y lo acompañaba a todas las canchas que iba, lo acompañaba Entonces, como digo, siempre estuve ligado al fútbol Es importante ese camino y ese apego también, esa imagen paterna futbolizada Uno va forjando ahí ese camino Mira, hay un saludo acá de, bueno, un grande que también parte de Macul Marco Moscoso, el, el campo es para algunos también, que lo conocen, pone el 10 de Macul Clase mundial la, Pancho. La goleada. Vale, vale, vale, vale, sí. no, igual le mando saludo porque, eh, como él fue profesional, siempre estuvo ahí dando consejos. Porque uno, igual, uno viene, del, por ejemplo, yo no hice catete. Eh, uh -huh. Yo salté del barrio a, a tercera división po, y fue súper raro lo, como, como llegamos con mi hermano. Porque en realidad llegué con mi hermano, eh, un tío que vive ahí en Santa Julia. Eh, los dijo, ¿sabéis qué lo están, probando, están probando aquí en Macul, que es tercera edición. Y, y para que fuéramos con mi hermano. Así que fuimos con mi hermano y, y ahí quedamos. Po. Y ahí empezó todo el camino en tercera edición, pero ninguno de los dos hicimos cadete. Mo. De hecho, Yo es creo, una historia que, que, entre comillas, perdón que te interrumpa, que se repite. Porque, eh, a ver, en estos momentos se habla que es la división de las oportunidades para aquellos muchachos que quedan, entre comillas, delegados de cadete o fútbol joven. Pero nos damos cuenta que cada entrevista es difícil que se dé un caso de un joven de que de cadete pase a, a tercera edición. Son muy pocos y, y, esos que, y esos que llegan no tienen una proyección mayor. O sea, se vienen acá a dar cuenta de que lamentablemente ya tienen que, como ven ellos, dedicarse a otra cosa. Pero los que verdad, verdaderamente a ver aman la categoría o hacen una buena campaña, muchos vienen del barrio y, y es porque tienen otra mentalidad, otro pensamiento... Y me imagino que tú pensabas que podía ser tu gran oportunidad. Exactamente, yo con mi hermano eh, nunca tuvimos, o sea, estuvimos en, a prueba de Catete. Mi hermano estuvo como tres meses en Colo-Colo y tú sabéis que ahí hay que tener cuña. Porque sí. estuvo tres meses entrenando y llegó uno que venía con eh, por, por alguien y sacaron a mi hermano y no metieron nada. Entonces, eh, de ahí como que. Los, eh, tuvimos mala experiencia por cadete, entonces lo que nosotros dedicamos a jugar en el barrio, íbamos a jugar campeonatos. Y ahí llegó la oportunidad que mi tío los dijo y fuimos a probar. Po. Y ahí empezó toda la ilusión de que era la oportunidad de poder al menos llegar al a, a ser profesional. Po. Y luchamos hasta Así. el último, al menos yo al menos la luché hasta el último. No se dio, pero por otras cosas, por otros motivos. Sí, hay, hay cosas, bueno, como dices tú, hay otros motivos, cosas que influyen bastante. Mira acá, Carlos Joaquín Berrios pone El papá es mejor que el hijo Yo creo No sé, sea, es que Yo vi a mi papá, ya lo vi a mi papá adulto ya, pues, Entonces no lo vi en difícil, Yo creo Yo creo Yo creo Yo <risa> creo que sí bueno, Lo importante es que repartió buenos genes Porque no solo tú, obviamente Participaste en la categoría, sino que tu hermano También Sí, mi hermano estuvo ahí en, en varios equipos de hecho, llegó a sí, presionar, pero no, no, no tuvo la oportunidad que esperaba. Uh -huh. Mira, acá hay otro saludo del profe eh, Mauro Gutiérrez que pone, me acuerdo cuando fui técnico de segunda, mirad, lo se pegó un gol de mitad de cancha, que lo, lo anunciabas por ahí en Liguilla de Ascenso, no recuerdo contra quién, pero lamentablemente el límite de edad pone muchas trabas en nuestro país. También ponía muy buen jugador, cuando cumplió lo, recomendó, lo recomendé en varios clubes de segunda para que lo miraran. Lamentablemente justo ese año, en segunda se puso también un límite de edad que es hasta los 25 y después cinco jugadores libres, que esos jugadores lo ocupan todos los que vienen a retirarse, entre comillas. Y el, el profe Marco Moscoso también pone, que estupidez limitar la edad en una división profesional? Yo vino lo mismo. Porque escuché, Escú... por ejemplo, que dicen que no hay en la selección o en el fútbol que no hay, no hay recambio. ¿Cómo va a haber recambio si a los 15 años, a los 25 años, le estáis cortando la carrera a, a los jóvenes que vienen y tenéis que eh, seguir apostando por los que tienen más edad? Porque los jóvenes que a lo mejor pueden tener la proyección no, no lo dejan, po. porque a los 25 años, obvio que los de segunda edición van a preferir, preferir sus cinco cupos a un, a, un, a un jugador que tiene experiencia, que tuvo en primera, a un jugador que, que viene recién en de tercera. Entonces no, no quieren apostar, entonces prefieren irse a la segura, que de repente no, no les va muy bien. Po. Entonces... No, porque son jugadores quizás, que, bueno, otra mentalidad que entre comillas ya, ya lo ganaron y acá vienen, no sé, prácticamente a, a asegurarse una última lucas o porque el club que en algún momento les dio alguna oportunidad, pero no, no, no tienen esa hambre que podría tener, como dices un jugador que, que a los 25 años está explotando en tercera división, está haciendo una buena campaña y obviamente quiere conseguir mayores cosas. Sí, y tú sabes que el tema es que el jugador chileno madura tarde, pues, Entonces entonces yo creo que al, es una tontería el límite de edad. Creo que hasta en tercera yo creo que es un, una tontería. A lo mejor el tercera vez puede ser un poco de límite, pero la tercera a yo creo que igual es un, una tontería porque eh, por lo que he visto, eh, cada vez la tercera a se está provisionando más. Casi todo el equipo lo están pagando, tiene buena estructura. Eh, por ejemplo, yo fui a ver a mi hermano de estadio a buen estadio entonces yo creo que eso de, de la edad está, está matando el fútbol en realidad porque hay varios hay varios eh, varios chicos que tienen buena buena calidad y todo el tema y, y por la edad eh, eh, tienen que volver al barrio y acá hay otro punto importante que tú, que tú tocaste, el hecho de que el jugador eh, entre comillas se desarrolla y madura tarde aquí en Chile, y eso es un tema obviamente donde uno puntualiza a que la formación del jugador no es buena porque desde chicos no se enfocan en un buen proyecto formativo, donde por ejemplo, los tres equipos eh, que mejor, de mejor categoría en Chile, entre comillas, son Católica, Colo-Colo y Universidad de Chile, donde en Colo-Colo cuando te forman solamente te exigen ganar. En la U eh, por ahí, pero hace mucho tiempo no sacan algún cadete, el que hace mejor esa pega, entre comillas, es católica pero siempre hay algo que le falta a ese jugador que al final termina, como dices tú o no termina dando la, la talla y, y hay un problema muy grande ahí, como tú también comentabas no hay un recambio en la selección porque los proyectos no son buenos, no hay un buen enfoque y aparte que la mentalidad también del fútbol chileno cambia un poquito, el tema exitista, de que si ya no estás ganando eso es malo, y no te hacen un proceso de formación, entonces como dices tú, uno, y por ejemplo lo hemos reflejado en tu caso, tu mejor año fue justo a los 25, que era tu último de participación, y después lamentablemente no te pudimos seguir viendo. Sí, pues sí, como te digo, es eh, que igual es difícil con 25, como te digo, eh, y justo dieron el límite y ellos apuestan por, por la experiencia. Pues. Entonces, sí, ahí fue que... Es complejo ese tema. De hecho, bueno, lo vamos a, a ir debatiendo un poquito más adelante. El profe Mauro también, mira, él aquí recalca un poquito lo que estamos diciendo. Y si no es coincidencia que en, te, en tercera, justo en los últimos años, tanto en la A como en la Vela, las figuras siempre sean los cupos de entre comillas 25 años. Da el caso tuyo, también me da el caso mío. Eh, está el caso, por ejemplo, Bobín Castro, Fabián Ramos, eh, Brian Torres, que jugó también en Macul. Y así hubo un sinfín de jugadores, Alan Manso, que ahora está en el extranjero. Muchos que. Tienen que dar una vuelta tan larga, pero es, es complejo jugar ese año porque estás con una presión que muchas veces tampoco terminas disfrutándolo tanto. De hecho, hay una situación que más adelante la vamos a comentar eh, sobre el día del ascenso y todas esas cositas. Antes quiero saludar a los amigos que nos colaboran en el programa. Me la tengo por acá, un llavero, que son los amigos y la gentileza de Nuble Print. Así es, nuestros amigos de Nuble Print siguen trabajando en esta pandemia, una empresa, una pyme ya bastante grande, se ha empleado bastante, así que vayan a visitar sus redes sociales, arroba nubleprint en Instagram o en Facebook, para buscar tu mejor taza personalizada, tu porta mouse, tu reloj, todo lo que se te ocurra para regalar, incluso ahora para el Día del Niño a tus hijos, puedes hacer pedidos, puedes recomendarlos, o puedes contactarlos, puedes cotizar también eh, en el teléfono, más 569-6692-7829, más 569 6860 veintiséis 21. Ahí puedes ir, y si vas de parte de Ataque Directo, tienes un 20% de descuento en todos los productos. Los amigos de New Lebrin me mandaron también acá una jineta de capitán personalizada. Así que le agradezco toda la gestión que han hecho para con nosotros en el programa y el gran aporte que son. Bueno, Pancho, ahora ya, bueno, supimos de tu infancia, que mayormente ligado al barrio. Comentemos ahora ya de lleno. Y lo bueno, vamos a dividir tu paso por tercera división en, en dos partes. La primera, obviamente, va a ser hasta el 2016, para separarlo del 2017, que fue un año eh, redondo, por así decirlo. Pero hablemos un poquito de los años anteriores, cómo fuiste agarrando experiencia, cómo veías la competencia, el roce, que nos comente un poquito eso. Eh, yo llegué a Magún en 2015. Eh, como te dije, por, por prueba, quedamos con mi hermano, comenzó el proceso y... Eh, igual es distinto distinto de jugar al barrio a, a jugar en un, una categoría más arriba supuestamente porque es más físico es más roce eh, es más es pierna fuerte es más marca ¿entendí? entonces eh, fue, al principio fue complicado pero ahí con, con el tiempo empezamos a ganar más experiencia y, y eso igual yo creo que cuando conseguimos el ascenso fue lo más destacable ¿vo? que la mayoría es que la mayoría que consiguió la ciencia venía de, de ese proceso de 2015 pues. de Con... hecho bueno un, un cambio radical que, que se gesta es el por ejemplo de partir a entrenar todos los días porque eso no se hace en el barrio y, y es un cambio también de mentalidad que obviamente cuesta cuando hiciste toda tu vida barrio que llegas solo a jugar entre comillas los fines de semana allá empezar a pelear un puesto a estar día a día y, mm. y es complejo eso Sí, pues al principio, cuando llegábamos, empezamos a entrenar, eh, después vino la pretemporada, no te cuento, pues uno, que uno solamente iba a jugar el, eh, el domingo, el sábado, iba a jugar y llegáis a la cancha, te equipáis y entráis a la cancha a jugar por pues no, no, nada, ¿che? Entonces Entonces, eh, al principio fue complicado y quedaba llevaba muerto a la casa, apuró a puro comer algo y acostarse y al otro día esperar tener un entrenamiento hasta que lo y pero ahora que estoy. Eh, no estoy en eso, se echa de menos el, eso, el entrenamiento, el, el, la risa con los muchachos, la chacota. Eh, tú sabes que en, en tu, la chacota, sobre todo en mi en equipo, es eh, pan de cada día. Se extraña eso, eso es, es una de las cosas, esa es la sensación rica, entre comillas, de, de esta profesión, el, el relacionarte con tus padres, de, de tirar la talla, de estar feliz haciendo lo que te gusta. Yo me imagino que es, bueno. Hay muchas otras cosas, pero es algo que uno... Bueno, ustedes creo que entrenaban en la tarde, pero uno se levanta, aunque esté cansado con esa sensación, ya voy a entrenar, porque voy a ver a los chiquillos, aunque toque físico, vamos a sufrir, pero igual se va a pasar bien y se va a disfrutar del el fin de semana en jugar. Sí, pues sí, como pues, sí, pues, digo, eh, eh, llegaba y con... El día, sobre todo el día martes cuando los tocaba físico, <risas> el, el físico del, del terror. Quedamos todos <risas> cansados, pero... Eh, Terminamos y terminamos con, con la satisfacción que estamos haciendo las cosas al tiempo. Que por ejemplo en 2015 llegamos, al principio de la primera rueda lo fue muy bien hasta que llegó el, el profe Pedro Vázquez, que estaba en ese tiempo como preparador de, de físico en Melipilla y lo sacó rendimiento a varios. Y quedamos cuartos y no por algunos puntos para entrar a la Liga, que en ese tiempo... Liguilla para entrar a liguilla eran dos nomás por, por zona, que era zona no sur y zona norte. Era muy complicado, que estaban equipos como Tocopilla, Recoleta, Colina, eh, Osorno, equipos que eran... Que tenían historia, historia, entonces era complicado. Y llegamos cuarto, eh, segunda rueda invicto, ganando 10 eh, ganando partidos y empatando dos. Y lo fue muy bien. pues. Ya el 2016 eh, se quedó la base completa, llegó... Eh, un goleador que lo faltó en ese, en ese, ese año, que era Pessoa. Eh, después anduvo prendido Checho y en mi hermano anduvo prendido Guarpo. Entonces, eh, teníamos una delantera de, de, de, de Merpo. Y ahí lo fuimos, fue bien, lo fue bien en ese, si no me equivoco, salimos primero o segundo en el, del grupo. Y que había también equipos poderosos como Valle, Provincial Valle, Salamanca, que eran como el equipo más complicado. Sobre todo ir a jugar allá, pues, en Ovalle ir a jugar con, con 30, 32 grados de calor en cancha sintética era complicado. Encima el viaje y todo el tema. Así que en el 2016 estuvimos peleando también, ahí clasificamos la liquide, también estuvimos peleando. Y yo creo que si en el 2016 había pasado lo mismo que lo pasó en el 2017, que, que el, el profe Oscar y la señora Lorena hicieron todo el esfuerzo de poder, eh, poder quedarlo un día antes, eh, yo creo que hemos encendido de hecho, esos detalles, esos detalles iban marcando la diferencia, obviamente iban a, aprendiendo, eh, cuando ya están en instancias mayores, obviamente, bueno, eh, sabemos que Don Oscar, la señora Lorena, incluso Marco, que bueno acá que él te descubrió, ponen de todo su esfuerzo, sabemos que es un club que funciona ahí a, a base de una familia que, que la componen, incluso la, la quinicióloga también, eh, la otra hija de Don Oscar que a veces está cobrando la entrada, o sea, es, es muy familiar el equipo, cómo se va tipo formando se va sí, formando en sí, el, el, el, el equipo en sí es eh, una familia, porque, por ejemplo, después, eh, como te digo, en el primer, en el primer año, 2015, a lo mejor no estábamos muy comprometidos, eh, comprometiamos juntos. Algunos andaban por allá, otros por acá, ¿cachai? Y ya después, cuando empezaron a ganar, el equipo ya se formó como una familia. En el 2016, eh, se integraron los, los muchachos, que se integraron súper bien, ya estamos como familia. Y vivimos siempre como familia. De la señora Lorena Don Oscar hasta, hasta el al que cobraba la entrada éramos como familia. Porque de hecho, estas bueno, cosas porque era un equipo que, que hasta ahora no, no paga, no, no tiene muchos recursos, entonces eh, tiene que saber varios gente que el que jugaba ahí era por jugar por amor al fútbol. O por la camiseta. Obviamente, y, y buscando una, una oportunidad, porque es la, la categoría de las oportunidades, y bueno, ahí como dices tú Obviamente uno cuando va sacando conclusiones Obviamente el 2015 les faltó la experiencia Que ya tenían en, en años de, que iban pasando Porque después van, van agarrando una columna vertebral eh, Bueno, Jairo que estaba al arco entre comillas Que en su momento también peleaba al puesto con el Jano Que también tenía experiencia Después Braulio que era uno de los centrales El Camión que jugaba de contención Luego tú que venías de 10 Arriba Pesoa, que era uno de los mayores Pero decía también, bueno, estaba tu hermano que andaba muy bien por el otro lado tenían otro delantero, eh, Bertoli, el Rorro, los laterales. O sea, fueron armando un equipo que, claro, se iban agregando piezas, pero la columna, que iba agarrando experiencia entre 2015 y e 2016, eso era lo, lo, lo importante y la, y la mística de, de familia que tenía ese equipo. Tipo, como te digo, eh, por, por ejemplo, el 2016 yo creo que fue bueno. Si sí, como te digo, eh, lo, en, yo creo que en el 2016 fue más que los faltó más experiencia que en el 2015. Porque, como te digo, estuvimos. Eh, al, primer, al terminar la primera rueda de la liguilla en, en, en 2016 quedamos punteros y los tocaba con Tomé. Y no sé si tú leíste las, que quedó la embarrada contra Santiago. Sí, sí. Ya, sí y ahí fue que donde como que los fuimos para abajo en, en pica porque los quitaron la locaría porque la localidad nosotros éramos fuertes ahí, lo ganan, no, era difícil que lo ganaran ahí. De hecho fui, perdimos muy pocos partidos ahí de, de local porque lo hacíamos fuerte, y los quitaron a la localía y salí expulsado yo, Pesova, y los tocaba, tomé y provincia a los Valle. Entonces, y ahí yo creo que fue donde perdimos la liguilla nosotros. Sí, de hecho era un año bastante competitivo cuando se hacía ese otro sistema de liguilla, que donde clasificaban ocho y todos contra todos, y como decías, todavía en equipos fuertes, de hecho ese año, si no me equivoco, fue campeón eh, o Valle, o... Sí, Ovalle Ob y Ob Salamanca Valle, ascendió Ovalle campeón y Salamanca como segundo. Sí, Habían había, los... había, había, había varios equipos que, que llegaron a la Liguilla que eran pagados. Estaba era, por ejemplo, un ejemplo Ovalle, Salamanca, Santiago. Que eran equipos Pimabue. que eran pagados. No, en ese no estaba bien porque había. Curacaví, perdón. Curacaví estaba y. Mm, cura, no, miento. Con... Eh, estaba, estaba Salamanca, Ovalle, Macul, Ferroviario, Santiago. Sí. Y, y Tomé eran seis equipos nomás que pasaban tres por zona porque no había más zona, había dos zonas por lado. Sí, sí, sí, sí, recuerdo. Eran, eran seis equipos y ahí fue, como digo, fue la falta y subían dos, ¿no? Entonces, igual era más complicado el tema. Entonces, eran, la mayoría eran equipos pagados y nosotros, como digo, no, no teníamos mucho. Por ejemplo, el primer partido lo tocó jugar con Tomé de la liguilla, le ganamos allá en Tomé. Entonces, hay una cancha difícil donde llueve. Eh, y después eh, ya, jugamos el domingo viajamos el lunes, el viernes, el, el sábado en la noche jugamos y los vinimos el, el domingo en la noche llegamos el lunes en la mañana aquí descansamos el lunes, entrenamos el martes y en martes en la noche viajando a valle para jugar en los Valles. entonces era... era complicado para nosotros sí, bastante eh, complicado, ya... de hecho eso marca la diferencia, el tema también de, de, de los recursos, los viajes y como dices tú, obviamente Ovalle al tener un poco más de recursos a la manca al final fueron los que a la postre aprovecharon mejores y terminaron ascendiendo sí, pues. Igual tenían buen tenían buen plantel Aparte, igual se hacían fuertes de localidad sobre todo valle Ovalle Sí, aprovechábamos en... de hecho, bueno por algo termina siendo campeón, si sí, fue el que aprovechó mejor esas instancias de, de los viajes y todo y aprovechó muy bien su localidad para terminar siendo campeón y yo creo que ese año no se lo esperaba lo de lo de Ovalle campeón. No, tenían buen equipo, yo, yo creo que de, de ese año era como el equipo más competitivo, así, o sea más, más complementado que a los otros, les costó demasiado eh, jugar contra ellos. De hecho, no le pudimos ganarle, ese año no le pudimos ganarle, empatamos, empatamos y tuvimos derrota, pero no le pudimos ganarle. Mira Pancho, aquí hay un comentario bastante interesante. Mira, Pedro Vázquez, fui técnico de ese gran grupo de jugadores y creo que Pancho entendió lo que era el fútbol y logró cambiar su mentalidad. Un abrazo, Pancho. Un bueno, abrazo, profe. No, él, él, como te digo, yo, yo creo que fue uno de los que me sacó harto rendimiento. Y me enseñó igual porque igual yo era. Era. me ponía a estar muy rápido. Como venía del barrio, tú cachai que el barrio es distinto, entonces sí. me ponía el estar muy, muy, muy rápido entonces él me enseñó esas cosas que no, me dio como más profesionalismo, la, como él estaba en ese tema me lo, me lo enseñó a mí, me lo transmitió a mí entonces lo, lo agarré y ya después eh, pude rendir lo que estaba rendiendo eso es súper importante la, la mentalidad, porque a veces uno se pregunta, a ver, porque dicen hay jugadores que tienen la misma calidad que un jugador de, de segunda o de primera división, pero, pero a veces, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la brecha? Hay algunos que obviamente dicen, sí, la categoría, pero yo creo que el, el, la mayor cosa recae en la mentalidad, el cómo trabajas, el cómo te desenvuelves, el cómo piensas. Esa toma de decisiones, esa madurez te va dando un plus especial para ir siendo profesional o, o en camino a eso. Exactamente, porque como digo... Eh... Eh, con uno, es que tú, ¿cachai? Que uno viene de barrio y es más distinto. Entonces, el tema es eh, como que tra queréis transmitir lo mismo en el, desde el barrio y no es lo mismo. Porque ya estáis entrenando, estáis viajando, estáis jugando con, con jugadores que están a tu mismo nivel o un poquito mejor, ¿cachai? Físicamente. Entonces, eh, como te digo, llegó, ese, llegó el profe y ahí el profe los cambió la mentalidad, yo creo, a varios, a, a, la, a la mayoría del grupo, yo creo. Ya no nos sentíamos como tan, tan chicos, porque de repente, un ejemplo, yo en 2015 jugué con, con Osorno, Gerdán Mería, y al lado mío, ella eran mucho más grande que, que, que, el, el, que el equipo de Macorpo. De hecho, Entonces, el capitán Osorno, yo creía que el capitán Osorno tenía más de 30 años. No sé si tú te acordás sí. del capitán Osorno. Yo igual pensaba lo mismo. Y tenía mucho sí, menos sí. que yo. Sí. Era, el Capitán de zona no se veía súper viejo, pero era un craxi sí, el que jugaba de contención, era muy sí, bueno, pero, pero se veía súper viejo. Y duro, y duro el hombre. Y duro el... Sí, sí, no, tenían la categoría, y lo mismo los de gendarmería, eran todos grandotes, ahí como lo que dices tú, uno se va dando cuenta, claro, que no estás entrenando tú solo con el equipo, los otros equipos también te van poniendo resistencia y... Y eso es bueno. Mira, acá hay otro comentario también eh, de Cristian Alejandro Chávez. Un 10 de los que no quedan. Más bueno Panchito pone. Saludos, hermano. Saludos. ¿Cachai? Entonces, como te digo, eso es el tema, bro. pero ya después uno va asimilando y ya te dais cuenta y cuáles son tus defectos y cuando lo que tenéis que cambiar. Po. Así que me di cuenta que ese era mi defecto y, y bajé un poco el, las revoluciones. De hecho, mira, acá el profe Pedro también ratifica y pone, entendió jugar al fútbol de manera cognitiva. Eso fue clave, eh, en, obviamente, en tu rendimiento. Y eso es súper importante cuando un, un jugador, obviamente, entiende eh, que es importante él para el funcionamiento del equipo. Y tú eras, en, en su momento, bueno, el que manejaba los tiempos, el que marcaba goles y también daba pases, el que ayudaba, el que aguantaba. Y, y ese funcionamiento te lo va dando, obviamente, la, la experiencia. Y, y lo importante es que, como dices tú, lo entendiste y cambiaste esa mentalidad porque hay otros que les dicen las cosas y no y como están acostumbrados muy apegados al barrio, hay muchos jugadores que se pierden por eso y deciden dejar esto de lado y se van se vuelven a jugar al barrio. Sí, sí, sí como te digo, así que no, pero yo muy agradecido del profe, del profe porque lo ayudó, lo ayudó a varios, y aparte físicamente los dejó una máquina, no yo creo que ningún equipo lo, los pasó por encima físicamente. De hecho, eso era, nadie los pasó por encima, ese, era, esos, ese año, el 2016 sí, nadie los pasó físicamente por encima. Era muy notorio, y eso que, y ustedes trabajaban muy bien, muy compacto, era un equipo que obviamente eh, se armaba desde atrás hacia adelante, una defensa muy férrea, muy firme, donde tenía un arquero que jugaba muy bien con los pies, y cuando tenían que pasar al ataque lo hacían de, de muy buena forma, o sea, todos se recuerdan de una muy buena escuela de Maculo, obviamente, claro, quizás tuvieron que enfrentarse a equipos de, de un poquito más de categoría, de experiencia, que que siempre fue quedando ahí, pero bueno, ya vamos a pasar al 2017, donde ya supieron aprovechar muy bien toda esa, esa experiencia, y es muy muy buen año, pero antes debo saludar a nuestros otros colaboradores, si me puede ayudar mi amigo Fakir, porque tengo que mencionar a mi amigo, que acá tengo la tarjeta, Josman de Barber Shop, o de Josman Barber Shop, así es, pueden buscarlo en nuestras redes sociales, eh, de ataque directo hemos subido varios de sus trabajos o en su Instagram oficial de guión-barber-shop. Guión guión Así es, ahí trabaja nuestro amigo al más 569 41 44 14 37. Pueden consultar por su corte de pelo, barbería, o, lo que ustedes quieran. Hace muy buenos trabajos, incluso por ahí algunos teñidos. Siempre está subiendo el trabajo de su material, de lo que hace. Está con salvoconducto a la espera de que se abra o se dé paso a la transición en la comuna de Santiago, en Santiago Centro. Su local queda en la galería Plaza de Armas, local 100, Merced 839, por allá, por está justo a la vueltecita de Plaza de Armas y que está esperando para abrir su local así que Pancho te dejamos eh, comprometido y invitado para que tengas un corte gratuito para ir a visitar a Josman más adelante vamos a ir coordinando cuando pase todo esto Gracias. de la pandemia, pero para que ir, a, ir a visitar a nuestro Gracias. amigo y para pegarnos un looking bueno, pasamos entonces al, al año mágico, por así decirlo, de Macul un año 2017 donde, a ver, hay que decirlo los que estamos dentro de la categoría Macul no siempre es el candidato a principio de año ¿Por qué? Porque siempre dicen que el tema del económico, que no es uno de los equipos que pone plata, siempre los que van a estar como favoritos van a ser los que tienen plata, porque tienen mayores recursos. Pero Maculca y ahí todo fue, y a ver, y extrañamente para esos que decían que no era el, el favorito, se fue metiendo en la punta, fue agarrando un, un equipo invicto, fue agarrando un equipo muy fuerte de local que lo aprovechaban a, a cabalidad y un equipo muy difícil de derrotar que se fue metiendo y bueno, a la liguilla y que nos comentes tú primero el proceso hasta la liguilla. Al principio eh, se fueron varios equipos de jugadores, por ejemplo, igual jugadores importantes para el equipo de nosotros, que por ejemplo eh, mi hermano se lo llevó San Joaquín, eh, por ejemplo, el Alexi, eh, Braulio y varios más se habían ido a probar otro equipo donde podían tener un poco de lucas porque eh, igual se necesitaban las lucas, aunque tú dijeras y no, pero se necesitaban las lucas para poder viajar al menos y yo fue muy poco que fuimos muy pocos los que llegamos en, que eran de Macul antiguo eh, algunos no iban a entrenar, al principio fue muy complicado después, como te digo después sigo el profe después el profe tuvo un problema, el profe Pedro eh, tuvo problemas, entonces también dejó Macul, y ahí de hecho pensé, y te lo digo ahora también en tomar otro rumbo, buscar otro equipo porque me habían llamado equipos de de otra, de otra categoría y de... Entonces... Y no, y me dije ya, voy... Voy a seguir aquí y llegaron buenos muchachos. Porque llegaron los hermanos cam eh, Que... Fueron un, bueno, fue un buen elemento. Pero cuidado para el equipo. Eh, que llegaron bien, se, se complementaron bien al equipo. Y lo que buscamos, porque en ese tiempo al menos como yo era el más antiguo y ya, ya como que me, me entregaron la, la responsabilidad de la jineta, de capitán y todo el tema, entonces traté de siempre de inculcarle que, que este año era el que buscaba el ascenso, aparte para mí era como un año eh, especial porque era mi último año y quería mostrarme, para poder dar la, o que sea, tener la oportunidad para pa irme a segunda, bro, porque eso buscaba yo. Uh -huh. Y de ahí empezaron a llegar los muchachos, llegó Checho llegó pesó a, eh, a Braulio, no le gustó, entonces se volvió a su casa. Y ahí cuando empecé que empezaron a volver los, los chiquillos, dije ya, aquí, aquí tenemos equipo para pa pelear. Y como te digo, como yo estuve pensando de, de dejar el equipo y ir a buscarme otro rumbo. Y tuvimos un amistoso con, con, con la granja. Y le ganamos 4-0 a la granja. Y ahí vi que el equipo teníamos equipo para pelear la, la, la, la, la, el ascenso, así que me quedé y, y seguí entrenando y, y con la convención de que este era el año que teníamos que sí o sí ascender, porque el año pasado estuvimos ahí, pero este era el año. Y después ya comenzó, comenzó el campeonato, eh, empezamos ganando, eh, quedó el profe Gonzalo, que era el ayudante de... El profe, que era el Gonzalo, era mucho más chico que yo. Gonzalo tenía, tenía 22 y yo era 25. Sí. ¿sí? Entonces, lo que sí que como el Gonzalo trabajó con el profe, eh, siguió con el mismo, la misma mano. No los cambió nada. Entonces, siguió haciendo lo mismo, obvio que él metió sus cositas. ¿sí? Entonces, siguió con la misma mano, el mismo, los mismos trabajos. Entonces, como lo, lo conocíamos, entonces hablábamos con confianza con el puerto. Igual los pidía con eh, eh, Consejo a mí, a Braulio, como a los más con experiencia los pidía los consejos. Hasta que llegó el campeonato, estuvimos eh, eh, los primeros tres partidos, eh, cuatro partidos punteros, invisto ganándole los tres, los, los dos, tres equipos, que era Pudagüel, eh, Salvador, que Salvador tenía buen equipo, que fue el primer partido, y un, partido, un partidazo ahí en, en Santa Julia, donde ganamos 2-0. Después los tocó Pudagüel, Riza que jugamos en la cancha de Brisa, que igual era una cancha muy mala. Malísima. Lamentable esa, esa cancha. Y después llegó hasta, el, hasta, hasta Santiago, donde hubo un problema y Gonzalo tomó otro rumbo y llegó el profe ah, no me acuerdo el nombre. El que entrenaba en Brisa antes. ¿Edgar? El profe Edgar. que Igual me dio la confianza porque trataba de que todas las pelotas pasaban por mí, ¿Cachai? ¿sí? como que pero a mí igual no me gustaba mucho eso a mí me gustaba que me tocara me gustaba que la pelota pasara por mí pero eso igual como que empezó a tener como conflicto un poco dentro, porque siempre trataban de buscarme amigo jugar que nos jugamos nosotros nos jugamos así porque siempre ocupábamos las bandas y ataque directo ahí? Uh -huh. entonces a mí igual me gustaba porque tenía más balón po. así que ya estuvimos ahí eh, con Santiago perdimos después hubo bastas cosas medio raras entonces Dieron la, la dirigencia, tuvo la, la cordura de que de decirle que mejor dejara el proceso. Y volvió de nuevo Gonzalo. Y Gonzalo los tomó con Luis Mate. Y de ahí, con Luis Mate, arrasamos con todo. Le ganamos. tuvimos como 12 fechas en visto que le ganamos a todos y... De hecho, algo importante, disculpa que te interrumpo Pancho. Era que, eh, bueno, como hemos hablado de la maduración y de, de la experiencia... A veces ustedes sacaban resultados, por ejemplo, 1-0, que uno dice, ver, no era un equipo muy vistoso, pero al contrario, era un equipo que atacaba mucho, pero, a ver, no era que se conformaran, sino que obviamente sabían manejar muy bien lo, los resultados cuando era 1-0 o 2-0, y sabían en qué momento atacar, en qué momento defender, y eso lo fueron manejando, obviamente, adquiriendo con la experiencia. Yo creo que, decimos eh, sí, pues, exactamente, hubieron partidos que goleamos, que, que de repente la pelota no quería entrar y... Tú caché que cuando no quieres entrar en la pelota es difícil. Fuimos a jugar toda la noche y no nacíamos hacíamos un gol a nadie. Entonces, yo creo que de la primera rueda el partido más complicado fue con giré que fue un partido raro, yo creo. Yo creo que, eh, no sé si tú jugaste, no me acuerdo si jugaste ese partido contra nosotros en 2017, cuando lo ganamos 1-0. El Jano estaba en el... El, el arco, que era de Macur del año pasado. Entonces... De hecho, el primer partido en la ida Ustedes nos ganaron 4-1 Pero fue raro porque nosotros partimos ganando 1-0 Y bueno, nosotros ah, sí, salimos, salimos con una intensidad no. Que fue así, pero fue, fue mucha Y ustedes obviamente no, no se lo esperaban Es que ustedes igual los conocían pues Entonces sabíamos que, por ejemplo, nosotros siempre teníamos Que quedó con el profe Pedro Que quedó los 10 segundos eh, Presionarle los 10 segundos al tiro y, Para que el rival se quedara como diciendo y eso era verdad porque en realidad en 10 segundos recuperamos el balón y atacamos. si sí, El equipo de nosotros sí. era. Eh, a lo mejor decían que eran defensivos, pero atacamos, atacamos. Y como te digo, había de repente equipos que, que teníais que aguantarlo un poco porque igual jugaban. pues si no solamente el equipo de nosotros jugaba. Entonces, como te digo, pero yo creo que el partido del, de la rueda, eh, el de usted contra usted, fue complicado cuando ganamos. Parece que fue el de Huerta, que ganamos 1-0. Sí. El de vuelta fue complicado, de hecho nosotros lo, en ese partido nosotros no nos jugábamos la vida también porque ya ahí estábamos un poquito asustados, entre comillas, por el descenso de hecho hubieron varios cambios yo ese partido lo jugué de central y, sí, sí. y, y, y fue complejo o sea, de hecho nosotros tuvimos varias jugadas al palo un, un compañero remató desde mitad de cancha y casi se la cola al, al Jairo ustedes sí, también sí, sí, tenían bueno. llegada de hecho bueno, el gol de ustedes salió por un fuerte que tenían que era la pelota parada un corner y, y el gol de ustedes Sí, así que, que trabajamos harto eso, el balón detenido. En la jugada de balón detenido trabajábamos harto. aparte que teníamos, teníamos buenos centrales que no eran para ser tan harto e eh, iban muy bien por arriba. Que era Braul el Braulio. El Braulio. También los Braul dos. Como te digo, llegaron, llegaron buenos. Eh, aparte que llegaron buenos cabros, igual, por ejemplo, Leiva, Los Camus, el William Millar uno de los que también se fue, fue goleador bueno, tenían buen recambio, Pacheco que estaba, que ves que Pacheco, entraba, también llegó, anotaba Pacheco, Pacheco. ¿Y tú, de hecho, mira sí. eh, eh, disculpa que te interrumpa bueno, porque se me había pasado un comentario, estaba Camus también ahí, te mandaba saludos que había comentado, que fue parte de sí, ese verdad. proceso y también, bueno, mira Claudio yancail el mejor Mihuahua, el más crack siempre, es un orgullo jugar a tu lado, sobre todo esos que sacabas mágicamente, cuánto te banco ese weón le lo vamos Lo amo a <ríe> Bueno, Julio. Yo creo que tomó malas decisiones nomás y por eso no está en el fútbol. Son cosas que, bueno, lamentablemente como hemos dicho, el proceso de la maduración, de quizás que no, desde chico no, es que, no tuviste ese tema de la toma de decisiones. Él, estaba, él se lo había llevado a Bayern el año pasado. Estaba uh -huh. haciendo buen, lleva cuatro partidos y lleva buena, buena campaña. A mí parece buena campaña lo fui a verlo contra Serena cuando jugaron el partido de, de presentación y para ser un equipo de, de tercera a un equipo con, un equipo de primera, no hubo mucha diferencia. Yo creo que hasta hoyo es un dúo mucho mejor que equipo que Serena. Yo, yo lo fui a verlo en vivo. Uh -huh. eh, estuvo, cuatro partidos, estuvo cuatro partidos y anduvo tan andaba bien. Sí, el equipo estaba en sí andaba bien. Y de, de hecho ya un puntero. Y le llegó la fuerza de, de Iberia. Obvio. Un jugador que tiene 25 años es su último año, te llega una oferta de la Iberia, aunque tú te sentís te sentir muy bien en el equipo, obvio que es la, la oportunidad que estás buscando, po. Sí, po. entonces ahí mi hermano tomó mala decisión, yo le dije que no, que no partiera, que se la jugara ahí nomás, y igual era el avión el quedarse ahí o el profesionalismo. Entonces, de hecho, bueno, el profesionalismo eh, y le fue mal, pues. Es difícil, hay que estar ahí en el momento para, para saber qué decisión tomar, está ahí, ahí varias te aconsejan, pero bueno, eh, es una situación que obviamente a la larga uno después va sacando conclusiones más en frío y va, va, va, va sacando ahí, bueno, pude haber hecho esto, también son supuestos, puede que y sí, puede tema, que no... El tema es la edad, si la edad es que el, rompe el sueño de, de varios, yo creo. De hecho, bueno, es algo que vamos a, a comentar enseguida en, en de saludar a nuestro otro colaborador que tenemos. Vamos a saludar a nuestros amigos de China Walk. Así es, acá tengo mi cajita de colación auspiciada por nuestro amigo Nicolás Valenzuela que hizo toda esta gran gestión. Los amigos de China Walk están trabajando en Conce con tres locales, La Serena un local. Eh, acá en Santiago, Maipú, Estación Central, Patronato, Parque Arauco y en el Mall Plaza Vespucio. Ellos son arroba China Walk, La Florida, y puedes contactarlos al más 569-6531-4313. Puedes hacer el video directo ahí con ellos, de delivery, o también las aplicaciones de reparto. Así que recuerda pedir ahí tu carne con acompañamiento, ya sea carne mongoleana, chapsui de pollo o todo lo que se te ocurra. Los amigos siguen trabajando con las medidas de sanitización. Esta semana estuvieron haciendo entrega a la profe Carla, a Poeta, a Alexis, así que les mandamos un gran abrazo y agradecimiento de nuestros amigos de China Walk. Y antes que se me pase, también voy a saludar a uno de los más nuevos de nuestros colaboradores. Así es, si me puede ayudar, Fakir. Covid 19 son los amigos que llegaron a integrarse a la familia de Ataque Directo. Ellos son eh, una empresa que está partiendo con todo esto de la pandemia, se están a, ambientando y adecuando y viendo una oportunidad para ofrecerte EPP, que son elementos de protección personal. Hay desde termómetros infrarrojos, eh, tienen test rápidos, mascarillas, todo lo que quieras para hacer tu cuidado personal en casa, en tu empresa o también en tu propio equipo si la gente de tercera división lo está viendo. Así que vayan y coticen con ellos. Hay ventas al detalle y al por mayor, Envíos aquí en Santiago y también despachos para las regiones eh, aledañas a Santiago. Así que vayan a cotizar con nuestros amigos de, en Instagram, baskcovid 19 Y ahí tenemos toda la información también en nuestro Instagram y redes sociales. Vamos a pasar, bueno, te lo había comentado anteriormente, una situación en particular. Tú comentabas el tema de la edad, qué complejo es esta regla. Y yo me imagino qué compleja debe ser la situación el día del ascenso, y te lo voy a plantear de esta forma, todos celebrando, eh, bueno, yo ese partido lo vi desde la galería, y era lamentable saber que, bueno, todos cantando tercera A, tercera A, porque ese era el canto que se replicaba entre todos, una felicidad inmensa por ascender a tercera A, pero con esa sensación, entre comillas, amarga, me imagino, de saber que tú no vas a poder estar en ese plantel, sin, eh, y, y tú que fuiste un gestor importante, ¿Cómo fue ese, ese momento? Porque ya, claro, al, en el día celebras, al día siguiente, pero después ya vas tomando la realidad, pucha, ya se me acabó la tercera. En ese momento no pensé de nada. Eh, está con la expulsación a mil, sobre Alegre, eh, como te digo, era un proceso que veníamos del 2015 con varios. Yo creo que fuimos los que más contentos estábamos, los que de verdad lo antiguo, fue porque comimos como se dice la palabra en el fútbol, comimos mierda ¿Sí? eh, y estuvimos ahí y hasta que lo pudimos conseguir, po, y fue como eh, emocionante po. emocionante estábamos peleando ahí hasta, hasta el partido con Santiago po, para poder salir campeón, ahí fue cuando se definió el campeón po. pero habían varios equipos muy buenos en la liguilla que fue una liga, yo creo, que de, era una liga muy pesada. Ah, como por ejemplo, no, no por eh, mirar en menos los equipos de ahora y todo el tema, pero no es un, la liga antes, la que pasó, no, no era muy, muy, vistoso, muy vistosa para los partidos. Porque ah, como ahora eh, transmiten varios partidos, ah, la mayoría los transmiten ahora. En ese tiempo, eh, si tuviera que hacer algo, tenías que meterte a las páginas que era pasión de tercera, eh, en, en ascenso, no eran un partido que te transmitían toda to la liguilla. De hecho, hubo muy pocos partidos que se transmitieron, si no me equivoco. Sí, pues, de hecho, bueno, los que tenían canales propios nada más, pero por ejemplo, no sé, pues tú comentabas Municipal Santiago que salió campeón, casi nadie le vio un partido porque ellos no transmitían y era un equipo, entre comillas, desconocido. Y, no era en esa liguilla está muy bueno, por ejemplo, venía Santiago, que había salido primero en el grupo de nosotros y nosotros salimos segundo estaba uh -huh. Pinmahue, que venía invisto en, en la zona sur donde habían varios equipos buenos como Parral y no fue muy azul que Rancagua Sur clasificó casi en la última fecha como para la liguilla y se metió ahí en el ascenso y ahí comenzó el, el, el, la, la proyección a la liguilla que eh, los tocó con con un equipo Pismagüe, donde todos todo dan por ganador a pinmagüe por, por Magur, donde no los conocían, donde no había video, no había nada, entonces no sabíamos cómo jugar, entonces todo el, cuando empezó el, el sorteo ya daban ganador ya a en, en el primer partido, y ahí <ríe> o sea, hice el gol de la mitad de la cancha, donde <ríe> salieron, donde salieron en, alta, en alta prensa, en alta prensa, y ahí como que eh, ganamos después los tocó Rancagua Azul, que es un equipo que era un equipo muy, muy complicado, sobre todo el profe Nelson eh, lo había estudiado, lo había estudiado a harto veces porque eh, en ese partido no me dejaron jugar mucho. Eh, me llegaban de dos, de tres tiros a marcarme. Y escuchaba todo el rato el, el apellido mío. Entonces, <risa> entonces fue que estábamos, estábamos dando que hablar a los equipos, pues no era que los estaban mirando como la del, del de la liguilla. David eh, después los tocó Perdimos con, con Rancagua Azul por un penal en el minuto ochenta y tanto. Estaba el Partido muy apretado y llegamos de varios. El tercer partido fue, si no me equivoco, con, con Ovalle. Un partido rarísimo. Ganando 0 en Santa Julia y los confiamos y, y Ovalle los dio por fuerte al partido ganando los 3-2. Eh, después vino... Y ahí ya los daban por muerto ya porque eh, íbamos perdiendo dos o tres partidos. Y estábamos quedando último ya los daban por muerto y que ya no, ya no teníamos chance para pelear la Liga Y los toca el partido grave, que fue con Santiago en, en el Estadio San Ramón, a las 12 del día. Sí, 12 del día. Complicado el tema. Y gracias a Dios pudimos darle, sacarle los resultados y 2-1 ganándole a Santiago ahí los lo fuimos a meter. Y para nosotros, Santiago, igual yo creo que Santiago y Macur, para nosotros, para los dos equipos era, era un clásico, aunque dijeran que no era el clásico para nosotros, por lo que había pasado en el 2016 y todo el tema. Y el, después los tocó Curacaví donde le ganamos, él los volvió a meter y los tocó, los tocaba eh, Compañía que en ese tiempo venía aprendido Compañía, y ahí en, en la portada donde también eh, le ganamos 2-1 siendo favorito de compañía, y ahí también metí, hizo un gol, hizo un gol al ángulo, en el, el pata a uno, después fuimos a, ahí los tocó, tres viajes seguidos, Pes, tres visitas, pesado, Serena, que gracias, como te digo, ahí hicieron, la profe, el profe Oscar y la, la tía Lorena, hicieron un esfuerzo grande, y la escuela quedó un día antes a Serena, y yo creo que eso lo ayudó mucho, porque... Tuviste, si tuviera ahí el partido el primer, part primer tiempo eh, Serena eh, Ovalle fue superior eh, compañía fue superior a nosotros pero el segundo tiempo le ganamos físicamente tú nos mirás y ellos estaban reventados y luego sigamos corriendo seguíamos corriendo. Y ahí se eso marca, que... mar marca mucho la diferencia y ahí, se, se, se, se, ahí sí pues, se dio cuenta que, que en realidad ayuda a quedarse un día después los tocó los de ahí de Ovalle, eh, de Serena nos tocó viajar a Villarrica oh. Villarrica, 12 horas 13 horas en bus, porque lo fuimos en bus también lo fuimos a quedar ahí un, un día antes, y por ejemplo llegamos, a, rico el día fuimos al lago, los tiramos unas, unos piqueros con los, con los muchachos recorrimos un poco, ya el partido era día domingo, tipo 4 de la tarde despertamos día domingo 7 y media, lloviendo torrencial ay, oh, qué terrible <risas> llovió, se paró ya, entramos, llegamos a la cancha estaba chispeando, ya lo equipamos nada, Está despejado Entramos a la cancha, al calentamiento y se llevó a llover torrencial, que llegamos el puro calentamiento y quedamos mojados entero, y después dejó de, llover, dejó de llover, y le ganamos un partido eh, el partido, yo creo que fue el partido donde de que el, estamos para el ascenso, porque le ganamos 2-1 a Rica y le quitamos el invisto allá en el sur, porque nadie le había ganado en, a Villarrica en el sur que la gente no la podía creer, la gente estaba allá en el estadio y no la podían creerla imagínate cómo los puteaban no, esos equipos que son Aparte de como mucha pertenencia la, O sea, la gente de allá de verdad es de Pilma wey, Es del equipo, entonces eh, Se sienten parte te, te hacen sentir la localidad, sobre todo los equipos del sur Sí, pues imagínate si le ganamos 2-1 Los puteaban Pero no nada, nada pero los puteaban Los putean. Así, después empezaron a putear al equipo de ellos Porque éramos un equipo <risas> que Nadie los conocía pues. Entonces eh... También ahí anduvimos bien, sobre todo el segundo tiempo, porque el primer tiempo, en ese partido, eh, fue figura el Jairo. En el primer tiempo tajó todo, el Jairo, tajó todo. Por eso igual los lo del Jairo los da mucha seguridad. De, de hecho, bueno, teniendo, es lo que teniendo ya, ya teniendo un arquero así te da mucha seguridad, po. aparte ponía sí. Braulio, Leiva. Eso, ustedes en todas sus líneas tenían eh, siempre todo muy seguro, todo muy bien trabajado y bueno, eh, al final terminan consiguiendo eh, ese gran ascenso, como decías tú, con esos baluartes, esos estandartes que venían de, de años anteriores y terminan haciendo un año redondo, tú también un año participativo muy importante con muchos goles, recuerdo que también página como Pasión de Tercera te incluyó entre los mejores tres jugadores de, de, del campeonato, y, me imagino, y, eso, eso fue un, un A. ¿ah? salí tercero mejor jugador del sí. campeonato, sí. entonces son, lo eligieron son los, los capitanes y, y técnicos, y si te eligieron es por, eh, si es por algo. algo, o sea, es bonito, obviamente, bueno, como yo decía al principio de la entrevista, uno quedó con ganas de más de, de saber qué iba a pasar con Pancho, si es que se da una, una oportunidad en, en, en segunda, lamentablemente no se dio, y bueno, Concho, antes ya de ir terminando porque obviamente se nos va agotando el, el programa, hay mucho de qué hablar, muchas cositas interesantes. Quería por ahí, bueno, lo habíamos comentado, que te tirabas alguna anécdota, algo entretenido que haya ocurrido en tu historial de tercera, algún viajecito, algo que, que se pueda comentar. Eh, ¿Qué se puede comentar? Es que es el que te dije, no, se puede comentar porque fue bueno, complicar a varios. <risa> Sin nombre <risa> tendría que ser. <risa> no, es que... Tú, ¿cachai? Pues en equipo... Sí, no, no, sí, hay códigos, pero algo algo que en, en general a ti te haya, te haya marcado en tu paso como tercera división. a la celebración cuando le ganamos a, a compañía allá. ¿Sí? Sí, en el camarín. Una locura. Algunos Qué en tremendo. pelota y saltando, <risas> otros tiraron. que es como un jacuzzi, parece, como, para hacerte este masaje. ¿Ya? Ahí tuvieron algunos como, como media ahora metió ahí. <risa> bueno, una locura, he de hecho una me locura. imagino que el, via el viaje de regreso también debe haber sido pura alegría celebración, todos felices escuchando música, algunos escuchaban música otros durmiendo porque pero la mayoría veníamos todos contentos de hecho ni sentimos el viaje después de vuelto. <risa> Estás <Te> hace cortísimo <risa> era noche... así ah. pues, que pero no el, el... yo creo que fue la mejor que me acuerde uh -huh. y el que te conté de la de... En el 2015, cuando le ganamos a Osorno, el 2-1, estaban peleando a la liguilla Osorno para entrar a la liguilla Osorno y Gerdán Mería. Y esa la contó la tía Lorea y los contó al grupo. Y... El gendarme ahí los lo felicitó. A todos. Llamó, llamó llamó a la tía Lorea dando las felicitaciones porque el equipo le había ganado a, a Osorno y se había metido en el cupo de la liguilla. Y los tocaba la otra semana con ellos. Y les ganamos también ahí. Después ni siquiera quiso saludar a la tía Lorena. <risa> que, bueno, son las, que me las acuerden, dos caras de la moneda. Son eh. las que me acuerden en este momento. Bueno, y son bonitos momentos, bonitos recuerdos que dejan, obviamente, un, un paso por, por tercera división en alguien que, entre comillas, fue fiel y quedó marcado en la historia de, de escuela, escuela de fútbol de Macul antes de bueno, despedirnos, saludar rápidamente a nuestros otros colaboradores Bazar Cafetero, que tiene el mejor café para toda la gente, recordar que ellos pueden buscarlos en bazar. o bazarcafetero en Instagram o bazarcafetero.com, ahí puedes cotizar todo el mejor café eh, la mejor cafetera, cuadritos, incluso chocolates, y también saludar a nuestros amigos de aquaantu arroba aqua.antu o al más 569-4555 6740, puedes pedir tu reserva y tu recarga de agüita con dispensador, recordar desde los 3.000 pesos y si son cuatro bidones en adelante, 2.500 con todas las medidas de sanitización. Bueno Pancho, eh, ya comenzamos a despedirnos, ha sido un agrado tenerte, conversar, conocerte un poquito más, siempre, siempre nos enfrentamos, eh, entre comillas, pero nunca habíamos cruzado mayores palabras, así que de verdad ha sido un total agrado saber, conocer un poquito más de ti y bueno, eh, saber la realidad, lo difícil que entre comillas es dejar el, el fútbol como competitivo pero nunca se deja en el alma, así que un agrado tenerte el día de hoy acá Panchito no, darte las gracias a ti por la invitación eh, lindo programa que estás haciendo y que siga dándole la, la oportunidad de dar su opinión a, a, a los jugadores que están y las que no, estuvieron, las que no estampo porque como te digo eh, ese tema de la edad es como un, un, yo creo que es tonto pero pero nada que hacer ahí, pues ahí es que en la regla. Así es, esperar que bueno algún día mejore para que esta entrevista la estemos haciendo con aquellos jugadores que sean figuras que estén dejando un nombre y puedan seguir participando. Le mandamos saludos a toda la gente que comentó, al profe Pedro que estuvo ahí, eh, fue parte importante de, de tu carrera, a Marco que también nos, nos, nos estuvo comentando, le mandamos un gran abrazo, qué foto que subió con la camiseta de Melipilla bueno, así que bueno, nos manda saludos le metió todo el Sí, <ríe> le, le metió bastante humito a Marco. Así que bueno, agradecer a toda la gente, a Fakir que estuvo detrás de cámara y haciendo posible este programa. Recordar el eh, lunes y martes ataque directo fútbol femenino y el miércoles ataque directo en de tercera división. Todo el micrófono abierto, Pancho, para tu último saludo. Eh. Date tu saludo a ti, que como te dijiste, tú mismo dijiste que vamos hemos jugado juntos, eh, contra, pero nunca hemos tenido muchas... Nunca me había hablado. Así que te mando un, un abrazo y nada, pues, a mi familia, a mi hermano, a mi bolola, a mi hija, a la gente que comentó, a la que me conoce y, nada, pues, y, a, y al equipo que estoy jugando ahora, pues, que, que eh, Manantiales y en Minipilla, que se han portado súper bien. Así que un abrazo a todos ellos. Bueno, saludos entonces a toda la gente. Decirle a tu, a, a tu hermano que lea el comentario que le puso el Marcos. Así que bueno, un abrazo <risa> a toda la gente. Que está pendiente del programa. Le agradecemos su sintonía el día de hoy. Un abrazo a todos y que tengan buen domingo el día de mañana. Saludos a todos. Chao, chao. Nos vemos.